¿Tu médico te dijo que tienes asma? Te vamos a contar qué es y cómo cuidarte sin dejar de hacer lo que te gusta. Al respirar, el oxígeno que inhalas se distribuye por tus órganos para permitir su funcionamiento. Sin embargo, cuando aparece el asma, las vías respiratorias se inflaman y los tubitos por donde entra y sale el aire, llamados bronquiolos, se cierran y esto te impide respirar bien. Lo que te genera síntomas molestos como la tos y las sibilancias. Los síntomas del asma aparecen al estar en contacto con algunas sustancias conocidas como alérgenos, olores fuertes, polvo, detergentes, humedad o moho verde de las paredes. Cada niño tiene factores distintos que desencadenan la crisis. Identifica el tuyo. Para ayudarte, existen diferentes tipos de medicamentos como inhaladores que mejorarán tus síntomas del asma. Los inhaladores de rescate se usan cuando hay síntomas repentinos como por ejemplo, las sibilancias. Estos abren las vías respiratorias, pero no disminuyen la inflamación. Sentirás alivio y tu médico definirá si requieres otros medicamentos para mantenerte bien. Los controladores. Disminuyen y controlan la inflamación de tu vía aérea manteniendo tus síntomas bajo control. Y son de uso diario. Por tanto, recuerda siempre usarlos como tu médico te lo indique. La ficha de colores que te entregará tu médico, conocida como plan de acción, te servirá de guía para saber cómo actuar, de acuerdo a cómo te sientas. ¿Estás listo? Puedes seguir jugando. Realizar actividad física, siempre y cuando cumplas con el tratamiento y sigas las recomendaciones del médico, durante y después de la actividad.